Ciudadanos ofrecen su opinión sobre una presunta demanda que el dirigente comunitario del sector La Altagracia impondrá contra el alcalde de este municipio por difamación. Si el alcalde tiene prueba de que está haciendo, que él, que él, la prueba para hablar lo que está hablando, no sé, pero si no tiene prueba, entonces Jacobo le ganará. No, claro que no, eso no prospera, eso no tiene asideros realmente. Bueno, posiblemente, porque tú sabes que son eh, problemas de interés ahí. Eso hay que ver, está un poquito más profundo para uno comentar sobre el tema. ¿Tú ¿Sabes? Si uno no tiene profundidad en el tema, es muy difícil eh, entender lo que sucede ahí. Mira, eso no prospera, Meca. ¿tú sabes por qué? Porque esa planta, cuando esa ni llegan ahí, tenía 20 años, y ahora no le ha dicho nada fuera de lo normal ahí, porque aquí... Esos grupos se manejan por interés de la vida. Entonces, eso no va a nunca. prosperar Cordero, NTN, su noticiero regional.